De amor? ¿De un paro cardíaco? ¿O de un balazo en la sien? Señoras y señores, la mejor manera de morir es dentro de alguien, en lo profundo de su piel, más suave que una pluma que nos lleve, a donde no sabemos que podemos ir, morir, como mueren los ríos a mitad del océano. no se enseñó Walpan no se enseño Wilfan, no se enseño en cada una de mis noches en cada uno de mis días una artista de Reino Unido que viene y que también vive en el barrio ella es Megan March.